Hola mi amor, ¿qué haces? ¿Me puedes explicar quién es? Mira, él tiene carro, tiene casa y tú no tienes nada, ¿qué futuro me vas a dar? Eres un pobretón. Ah, o sea, te vas con él porque tiene todo, yo no tengo nada, pero yo sé trabajar, mañana más adelante te puedo dar mejor. No, me voy con él, adiós. No me dejes, no me dejes. Hola David, ¿podemos hablar? ¿Qué? Perdóname, mi esposo me cela contigo Y además de eso, solo anda tomando ¿Podemos comenzar de nuevo? Mira, eso tenías que pensar antes de irte Yo ya hice mi vida Yo tengo a la mujer que yo amo Yo ya me casé me casé. Me casé. Me casé Ciclón Producciones El dolor y el despecho Embarga mi corazón Para recorrerte por tus presiones y tus engaños. Dios...